En las bullas del día, eh, el, el exponente de música urbana, eh, el pilar del movimiento, eh, que para mí fue el que mejor le metió en Quiqueyano, que fue el que más disfruté, aunque no me gustó mucho Quiqueyano, pero me gustó como él le metió. Es, y yo siempre he sido, eh, ahí están los lapicitas, los jo joacistas, los vaqueros, así era antes que se definía así. Yo siempre fui fan, y se lo expresé a él cuando lo entrevisté, de Tóxico. Siempre fui fan de Tóxico. Duro, demasiado. La máquina de costura. Yo siempre fui fan. Cuando salió Ultimatum, todas esas canciones. Demasiado, demasiado. Eh, rapero, el tsunami, todos esos temas de Tóxico, yo fui. y era que lo cuando estaban en la página del Mundo RD. Demasiado. Y me gustaba. Yo siempre fui más del lado de Tóxico. Entonces, Para Tóxico estuvo en una entrevista de Santiago Matías. Y él dice como que el Alfa, como que usa unos términos. Como, de como tonteo, degradante. Degradante. Digamos. Que él entiende que él como una persona que tiene mucho dinero y que aporta al movimiento también Entonces, que hay muchas personas así que de, debe deben usar pero eso es un mercadeo es pienso sí. yo O sea, un mercadeo es lo que entiende que está bien tú puedes frontear pero él dice tú que hay comentarios o hay opiniones sí, que a veces como que como que que le deja ese chisme con gente como tóxico y yo creo que de eso de... Entonces vi que el Tóxico el mismo Tóxico habló como de... Vamos a ver si compraba un... El, el, ¿Cómo se llama el, el nuevo rollo? ¿El culián? ¿El que llama? Algo así. Sí, eh, lo que sí compraba uno. Lo que él compra, ¿no? lo que sea. Yo creo que hay muchas personas que han dudado de la fortuna de Tóxico. Siempre hay, hay personas que se me acercan y me hacen esa pregunta. Siempre me dicen... Hey, ¿De dónde Tóxico tiene... Señores, sí, Tóxico yo, fue yo... el primero que se organizó en la música urbana. Y el de YouTube, primero. De YouTube, de YouTube. El primero, señores. So Incluso Tóxico, hay canciones de Moisés La Pala, no sé si todavía. Uh -huh. que, que antes estaba ya antes, no, voy ya con no. Rey Nation. Antes eh, la cuenta estaba vinculada con provocarle un dinero, a sí, todo sí eso no, porque le daban por Entonces Tóxico fue una persona que empresarialmente pensó, y, pensó. que de manera, el, el, como él dijo, no es el que produzca más dinero, sino el que sabe administrar su dinero. Y Tóxico es un tipo que lo estaba diciendo Watson también en la entrevista que le hicieron esa, que le hicieron a los Foques Radio. Que él, Tóxico es un tipo que sabe de financiamiento de, de, de, de educación financiera. Es un tipo que sabe, tiene bienes raíces, ha sabido capitalizar su dinero, sabe cómo distribuir su dinero, ha sabido manejar a su esposa. ¿sabe? Nosotros disfrutamos mucho a Tóxico cuando el tipo le metía su cotorra, pero el tipo entendió que el, su negocio, su forma de producir dinero eh, es otra. Así que hay personas que comenzaron de una vez a hacer las comparaciones con él y el alfa, de quién tiene más dinero y que él no tiene ni siquiera lo que el alfa se imagina. Señores, todo chico, una gente que ustedes lo ven así, pero el tipo tiene, el tipo Un tiene, manejo, mira. Tiene un manejo. Una disciplina y un manejo que lo ha llevado al éxito rotundamente, tanto como en la música como en lo monetario, sí. pienso yo. Y... Y lo que él dijo, él no habló mal del Alfa, mm. sino que tiene... Y él dijo que su, su, es su padre. Sí, tiene unos comentarios que hay que eliminarlo Y es verdad porque la gente se siente coño, pero este Tigre ¿y qué es lo que pasa con, con el Alfa? O, o de que quité la escalera, no sube uh -huh. nadie, sí, esto que lo otro, Eso lo toman algunos como mal, pero... Sí, más que el tóxico está bueno en principio, señores. En el tiempo del tóxico, una cadena de, de, de plata era un, era un logro. Ah, o sea, te, eh, ahora esta gente anda con diamantes, pero antes eh, una plata. Tiene eh. una, una cadena de plata, eso era una cosa del otro mundo, en serio. O sea, esa gente estaría en su cadena, me acuerdo yo con la, la grande, con el medallón, el tóxico y complot, Eso compró récord, no tiene cuarto Dani Punto Rojo, que no se ha pegado nunca. ¿Qué será el hermano? Eh? Entonces. Tóxico, eh, creo que esa comparación, ahora la gente en la red va a comenzar a comparar a quién tiene más dinero, quién no, ustedes sabrán, su, haga sus conclusiones, comente usted, lo que usted entienda, pero yo creo que, que Tóxico tiene peso de hablar en el movimiento, él puede hacer cualquier comentario, no es que él lo ve con envidia no una persona que le envidia a nadie un tipo que, que está muy concentrado en su proyecto con su esposa está muy concentrado con sus bienes raíces que él él o sea, aunque el que no lo sabe Tóxico es ingeniero civil señor sí. Tóxico es graduado como ingeniero civil o sea un, aparte de que los urba hay urbanos que tienen título y ese y ese urbano tiene un título universitario o sea eh, eso son cosas que tal vez él no lo sirve mucho porque siempre eh, hemos dicho que hay que estudiar y hay que prepararse, pero nunca demostrarle la superioridad de una persona con, con otra persona por tener un título. Y creo que Tóxico ha demostrado eso, wow. porque el tipo tiene un título, tiene tiene visión financiera, sabe hacer negocio, ha sabido manejar a su esposa. El tipo que eh, eh, es sumamente brillante, como le decía Joa, el Caco de Pollo, Caco de Pollo era. Sí, lo, eh, porque eh, tenía, eh, tenía la Linterna Verde, Linterna Verde, Linterna Verde, le decía Linterna Verde. Porque siempre sobró una gorra verde. Y jo, le decía uh, Linterna Verde, sí, de, y, y después, y después la, la peláquera así, le sí. decía Caco de pollo. pollo. Pero nada, Toxicro, Esperemos que esto no sea un debate muy fuerte en las redes sociales, que la gente en las redes de una vez comienzan y le dan funda para allá.